Hola a todos. En este video vamos a ver cómo realizar búsquedas en PadMed utilizando términos Mesh en este caso. En el video anterior estuvimos mirando cómo obtener eh, estos descriptores eh, partiendo de, de la página de la Biblioteca Virtual en Salud, en este caso eh, buscando nuestros, eh, nuestras palabras claves, obteniendo descriptores en Ciencia de la Salud eh, y eh, por otro lado obteniendo términos mesh desde esta página entonces ahora lo que vamos a, a hacer es vamos a, a ingresar a, a, la, a esta página ¿sí? y este eh, vamos a eh, realizar nuestra búsqueda ¿sí? entonces este, tenemos que asegurarnos de que esto está acá en, en mesh y a partir de, de, de acá entonces vamos a, a eh, realizar nuestra búsqueda vamos a, a utilizar eh, algunas técnicas eh, para o algunos métodos en este caso para eh, poder realizar este esta búsqueda ¿sí? entonces el primer método este vamos a, a utilizar eh, términos generales para poder realizar nuestra búsqueda entonces el primer término mesh que nosotros tenemos es, es esta de acá que es el migraine disorder entonces, este, vamos hasta PadMed, ingresamos nuestro término de búsqueda y le damos acá en Search o en Buscar. Fíjense que eh, acá ya me pone el, el, el, mi término Mesh, en este caso, una descripción y acá abajo podemos observar los encabezados. ¿sí? Entonces, este lo que vamos a hacer en este caso, este, vamos a... A, a agregar esta palabra a, a nuestro buscador entonces para eso le damos en add to serve builder y este a continuación entonces vamos a agregar nuestro segundo término mesh que en este caso es child entonces nos vamos nuevamente hasta acá eh, agregamos nuestro término mesh en este caso le damos en search ¿Sí? Eh, nos va a, a traer todo lo relacionado a, a Chile en este caso. Y este agregamos nuevamente esto a nuestro, eh, a nuestro Search Builder o a nuestro buscador. ¿sí? El otro término mes que vamos a, a, a ingresar como parte de nuestra consulta eh, va a ser este que tenemos acá. Entonces, este simplemente le damos acá en, en el buscador y le damos en search o en buscar este nuevamente eh, nos, nos da una descripción le damos en, en add to search builder y por último nos vamos a traer el cuarto término mesh relacionado a este a nuestras palabras claves en este caso entonces nos vamos nuevamente acá sí y este vamos a realizar la búsqueda entonces, este, fíjense que cada vez que nosotros estuvimos eh, agregando acá nuestros términos mesh, estábamos utilizando esos operadores que estuvimos conversando en el video anterior. Entonces, en este caso, lo que le estoy diciendo es que me, me busque todos los términos relacionados con eh, migrañas eh, y eh, que todos los términos que estén relacionados con niños y, eh, en este caso, con, con estos eh, medicamentos. Entonces, eh, ahora voy a utilizar el OR para que me pueda buscar o por Flunaricine o por, por, eh, por Topiramate en este caso. Entonces, simplemente le cambio acá, le doy en Add to Set Builder y en este momento ya tengo todos mis términos Mesh para poder realizar mi búsqueda. Entonces, simplemente le doy en, en, en Search Permit o okay, que me busque en PubMed en este caso. Y eh, como ustedes pueden observar, estos son los resultados que estoy obteniendo. Es muy importante también que este, nosotros aprendamos siempre a guardar eh, esta, esta información que tenemos acá eh, si es que en el futuro este, queremos utilizar otra vez esta consulta. Este sería el, el, eh, la primera, eh, el primer método en este caso, utilizando todos los este, todos los términos Mesh con operadores AND y ORT. Eh, el segundo método que podemos este, utilizar también eh, sería en este caso este, uh, eh, utilizando los subencabezados en, en PadMet. Entonces este, nos vamos a, a buscar otra vez eh, Mesh acá y volvemos otra vez hasta, hasta nuestros términos Mesh acá ¿Sí? Y este, comenzamos nuevamente a este, definir nuestros términos de búsqueda. Agregamos acá ¿sí? y lo que vamos a hacer ahora en este caso es que este, nos vamos hasta donde están los subencabezados y ahí entonces nos va a dar la opción para nosotros este, poder seleccionar aquellos conceptos que estén más o menos relacionados eh, con, nuestro, con, con, con nuestra pregunta de investigación. Entonces, este podemos eh, seleccionar este, acá eh, la parte de drug therapy, este también otro término relacionado, en este caso, sería la parte de therapy. Y este otro término que está relacionado podría ser prevención y, y control en este caso. Entonces una vez que tengamos eh, definido eh, ya, ya, nuestros términos mesh y definido los subencabezados eh, le damos acá en add to serve builder y comenzamos a preparar eh, nuestra consulta. Segundo término relacionado entonces le, le agregamos child acá ¿sí? y este eh, buscamos nuevamente este término mesh y posteriormente vamos agregando los otros términos para este, diseñar nuestra consulta en este caso este, seleccionamos chile acá agregamos agregamos nuestro otro término mesh le damos en buscar, le damos nuevamente en agregar y por último nos vamos a buscar nuestro último término mesh que tenemos acá y nuevamente este, realizamos nuestra búsqueda y buscamos, una vez que encontramos ese término añadimos añadimos nuevamente, fíjense que acá estoy este, puedo visualizar mis términos de búsqueda acá por ejemplo me va a buscar los dos juntos posiblemente eh, con estas dos drogas al mismo tiempo esto este, me va a traer un resultado muy ajustado entonces acá le puedo agregar un OR así como hicimos en, en, el, en la consulta anterior y bueno acá le doy el para que me busque estos resultados ¿sí? en este momento está realizando la búsqueda y este, eh, esto nuevamente uno lo puede ir acotando. ¿sí? Uno puede, por ejemplo, filtrar por los cinco, eh, por las publicaciones de los cinco últimos años. Uno también puede ir este eh, filtrando, por ejemplo, aquellos que son de, de, de a texto completo libre. Eh, y este, uno también puede ir realizando otros tipos de, de filtros que están disponibles acá. Una vez que uno este, encuentre el, el artículo que le sea de su eh, de, eh, digamos que esté relacionado con, con la pregunta de investigación y que considere que le va a ser útil, entonces ingresa hasta, hasta el artículo. Fíjense que acá eh, están las opciones para este, encontrar las citas. Acá está para este, acceder al artículo eh, para poder realizar una lectura. ¿sí? Y este, eh, para poder eh, también este, descargar el, eh, el artículo a partir de la obtención de la misma. Bien amigos, eh, estas esta fueron dos estrategias que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder realizar sus búsquedas en Padnet. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.